Eh, voy a explicar un momentito cómo configurar eh, una aplicación Laravel. Laravel es un framework en PHP eh, desde Windows, porque es, es un puto infierno. O sea, no, no, no he conseguido hacerlo según los pasos de la instalación que están en la web de Laravel. ¿Por qué Laravel? Porque voy a empezar un proyecto con, con este framework y quería instalármelo y quiero probarlo y tal, y había pensado hacer un tutorial con Godot, es decir, para, para utilizar el Arbel como, como código de servidor, y, y poder registrar datos sobre las partidas de los juegos y tal, como, como una comunicación HTTP pero es que me ha costado la vida, y, y no, yo, yo tanto, pero no soy, entonces, eh, si os vais a la página del Laravel este eh, veis que os va a decir bueno, lo que tenéis que hacer para instalar y, y os da muchas historias con el Composer, que es un, un gestor de dependencia de php voy a pasar un poco de esto eh, a ver, cuidado que va a sonar el micro uh, brr, son. eh, del Composer me lo he instalado también, pero al final no lo he utilizado de, como aquí le dice la solución que yo he tomado eh, me he inventado que mi Windows es un sistema Unix o, o, o un Linux y he usado la consola de Git. O sea, os hace falta tener instalado Zigwin, si usáis un sistema con Zigwin, o os vale, os vale la, la, la consola del, del Git. Si no tenéis instalado el Git, este vídeo os vale. O sea, si no sabéis usar una consola tipo la de Git o ThickWin, no os vale. ¿Por qué uso esto? Porque me va a permitir seguir los pasos de la instalación para Linux, aunque yo esté en Windows. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es pillaros, mirad, en la página os pone aquí... Eh, que primero hay que bajar el installer far. Pues bajáis este archivo, el far archivo este, y lo tenéis que copiar al usr local bin. ¿Qué pasa? Que aquí no tenéis usr local bin, Lo diré. Aquí vale. Aquí lo que tenéis es un USR y un bin dentro, ¿no? Y local bin. Pero funciona igual, básicamente lo que estáis haciendo es colocar ahí algo que va a ser visible desde cualquier ruta de la consola. Entonces. Aquí, diez, no, piñetas, LS. Si sí, aquí un LS Laravel, ¿Veis? Tengo aquí este archivo Laravel, que Laravel es el framework. Vale, este archivo Laravel es un punto .far, que es una aplicación PHP metida en un solo archivo, básicamente. Y lo que hemos hecho es copiar aquí esto, que es este archivo que se descarga directamente desde la instalación. Entonces, lo picas aquí, y ahora puedes ejecutar cualquier... cualquier comando de Laravel desde esta consola. Es decir, puedes hacer simplemente un Laravel new, y el nombre de la aplicación y te la crea. No tienes que estar haciendo historias con el Composer ni nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Pues tenéis que encontrar esta ruta, el usr barra bin, que si os dais cuenta no es un c2 punto, un D2 punto de las ruta de Windows. Yo lo que he hecho, así, para hacerlo rápido, porque también como tenía que acceder a la, a, la, a la ventana para copiar archivos, explorer punto. importante que pongáis el punto para decirle que habla el explorer en esa, en esa ruta. Y, alejó, os dais cuenta que esto en realidad está... No me y la carpeta, hombre. Esto está en bueno, Program Files Get, get ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde está nuestro archivo Laravel, que lo bajéis como Laravel.far, pero ponedlo como Laravel. Y aquí está. Entonces, este archivo, en el que está copiado aquí, desde esta consola, podemos irnos... Ah, voy a ponerme mi consola de One. Vaya por Dios. C0.arawamp. Y una vez que estéis en vuestra carpeta de documentos públicos, en el servidor de desarrollo, eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ponéis Slarabel, New, y aquí ponéis vuestra aplicación. Le pegáis, se va a tener un ratito, y os va a decir que la aplicación está lista en un rato. Esto simplemente para instalar la aplicación y para que os cree una, una aplicación nueva. Después, para acceder a la aplicación en el navegador, podéis acceder a la URL localhost, el nombre del proyecto, barra public. Y ya está, ya está, y ya está. Eh, cosas que tienes que tener en cuenta, me traje un documento que de todas las pruebas que he ido haciendo, pasando, lo de aquí eh, lo, el, lo mejor de lo que tenéis que ver, eh, copiar el label.far, la label que es lo que os he dicho y otra cosa importante, que las configuraciones del php-init deben ser en, la, en, el, en el php que está en la ruta de del propio código php como binario o sea como aplicación como tal de Windows y no en la configuración que va para Apache yo estoy usando WAMP, no sé si para otras distribuciones será igual o no, si solamente tienes instalado php, esto es obvio solamente tienes un sitio en el que tienes php configurado o solamente deberías tener uno eh, mete php en el path si no lo tienes sobre todo si has instalado WAMP, WAMP te instala sus carpetas, entonces vamos a irnos al explorer yo tengo WAMP en c2.wamp si no sabéis lo que es Womp, buscarlo es un stack, te monta el, el apache, mysql y el, y el php y lo trabaja, o sea, lo, lo instala de manera local en una carpetita y no, no te preocupas por nada entonces, Womp te instala dentro de bin, apache, mysql y php php, eh, mi versión 5.4.3 aquí hay un php.ini este php.ini es el que va a utilizar este php, esta versión, esta, esta ruta que tengas que ejecutar es decir, este php.exe siempre que se llame algo desde consola, que es el caso de la consola de, de, OASH, de Git. Perdón. Cuando el Git entra en la consola, buscan el path, su, su versión de php, y esta es la que está ejecutando. ¿Por qué? Porque yo he puesto esta versión en el path. ¿De acuerdo? O sea, si no lo no tienen en el path te va a decir que no hay php. Cuando estás ejecutando php desde esa consola, este es el php.in. Cuando estás ejecutando el PHP desde Apache, es decir, cuando tienes un código PHP que se ejecuta en una página web de, de, del servidor web, no es este, sino que es. Creo eh, que está en Bing Apache, no estoy muy seguro ahora mismo, ¿de acuerdo? Quizás este por aquí me da más fácil. Eh, voy a buscar. Ya así eso, madre de Dios, te ha buscado aquí. Joder. Vale, ah, bueno, este es el proyecto que ha creado ahí referencia al PHP, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tenéis aquí dos archivos php.ini. Uno está dentro de Apache Apache, la versión que sea, barra bien, y otro está en PHP directamente. Entonces, todo lo que tengáis que hacer desde la consola o desde la consola de Git debe tener configuración aquí. ¿Qué pasa? Que cuando os vais al WAMP y configuráis este, esto de aquí, este PHP, este PHP es el que está relacionado con Apache, no es de la consola. Entonces, aunque configuréis aquí cosas, eh, por ejemplo, vais a tener que configurar, habilitar, creo que era el módulo de curl, si no lo tenéis habilitado. El módulo de sockets, he leído por ahí que hacía falta, yo lo tenía habilitado. Y el SSL. Entonces, el OpenSSL, el curl, por lo menos. Si os falla otro, os, os lo va a decir en un mensaje, os venís y lo detectáis. Pero no solamente aquí, aquí os va a hacer falta cuando accedéis a la página web, si, si hace falta que la página web ocurra, no lo sé. Pero para aplicar una configuración del Alabel, para crear un nuevo proyecto, o para instalar el Alabel, va a hacer falta que vuestra sesión de PHP, es decir, la que está asociada a la consola, tenga esa configuración activa. Y esa configuración no se hace aquí, este no es el sitio. El sitio es este PHP de aquí. Ahí tenéis que editar. Y esto se hace básicamente buscando aquí, por ejemplo, que se hace con el notepass, Triste. ¿Veis? Esta extensión es la PHP OpenSSL en Windows es estaba comentada, estaba con el punto y coma. A mí me hace falta porque va a requerir algunos archivos que va a descargar de manera segura, con lo cual la habilitáis. Una vez que la habilitéis, las consolas funcionarán. De hecho no haría falta ni reiniciar el servidor porque no va con Apache, pero la verdad es que no sé si el servicio, hay algún servicio social PHP que, que lo necesite. Si os falla, reiniciarlo, pero no, creo que no debería. Así que tened eso en cuenta. Toda modificación de PHP INI va aquí. Usad la consola de Git para esto. Es más útil porque el Arrael funciona con el compost. Ahora me estoy liado. En cualquier caso, pasaros a Git si no lo usáis puñetas, que, que está muy bien para trabajar. Y así es como lo he instalado esto. Ya sabéis. Laravel en Windows sobre Stack One. Utilizando la consola de, del Git y, y simulando los pasos de instalación de, de un sistema Linux. Así que nada, familia. Nos vemos. Dejadme comentarios si queréis que explique alguna cosa. Si tenéis algún problema con la instalación de algún de alguna librería, algún framework, lo, lo pruebo y bueno, daré un favorito, un añadido, suscribiros al canal por lo menos. ¡Hasta luego, familia!